Bienvenidas de nuevo a nuestro canal Makeup and This Glamour El día de hoy tenemos un invitado especial Que soy Dylan Toy. Y el día de hoy vamos a estar elaborando una catrina para los pequeñines Así que no te no vayas, vayas y, y, y quédate, quédate a ver el, el video. video Y bien chicas, vamos a comenzar El día de hoy solo les están enseñando mi pequeña lonjita Sí, porque qué? <ríe> me me, nace me, nace me un bebé. muy abajito Entonces voy a comenzar con la cremita, esa la puedes adquirir en cualquier lugar donde tengan productos para Halloween O en cualquier tienda de maquillaje Para blanquear la cara Yo la aplico con el dedo porque tiene mayor pigmentación con el dedo Pero puedes aplicarlo con una brochita también Claro no subo mucho en el ojo uh -uh. Porque en el ojo le voy a hacer diseño Entonces Ajá, aquí trato de dejarle un piecito Para que me dé Más espacio Exacto, espacio para el diseño que le voy a poner en el ojo Ajá Es lo más importante de todas las cosas en el mundo Y está súper fácil chicas Claro Entonces no ocupan comprar disfraz Las cositas que tengan Que sirven para el otro año Lo blanco todo, también la boca Pero que te la voy a poner hasta el último Para que no te estés bien ¿Ya? ya. que tenemos nuestra base, vamos a empezar con los detalles. Okay, primeramente voy a delinear. Uy, ahí sí, yo voy a poner un de la Ah, sí ahí está. <risa> Primero la nariz. Sí, es que así está muy bajito, o sea, que vea, no sí, se eleva. Primero algo fue ahí. Sí, tengo que le eso. Primero voy a delinear con un lápiz de madera la naricita. Voy a hacerle un diseñito sencillito. Voy a diseñar la nariz. Ahí está. Y ya de ahí me voy a basar. Aquí ya marqué mi línea. Voy a basarme ya a limpiar. Y para proceder a pintar con el color negro. Así. Bien, voy a estar utilizando esta paletita de Professional Body Art. Esta la consigues en Amazon. Aquí les voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link a los productos. O la consigues también en cualquier tienda de maquillaje. O incluso en Walmart en la zona de maquillaje también consigues cosas así de maquillaje artístico en esta temporada. O en las tiendas que ponen de cosas para Halloween. También tienen lo que es maquillaje y todo eso lo consigues ahí fácilmente. Así que vamos a comenzar. ¿también? Empezamos. Bueno, voy a colocar el color negro de mi paletita de maquillaje artificial. Este simplemente mojamos, voy a usar una brocha plana, solo mojamos un poquito la brocha en agua y le empezamos a cargar el color y fácilmente bueno, agarra no el color. Bien. Se seca rápido, pero si lo necesitas seco mojado, automáticamente está ya listo para usarlo al modo que tú lo, lo necesites. ¿Qué le voy a poner? Esta. Aquí, voy a comenzar a pintar la nariz. Voy a mojar un poquito más. Se ve como un No, no Mis <tose> cochos se nos echó a perder así que aquí lo a cambiar bien, les decía que hay que usarla húmeda ¿no nada más para que pigmente mejor Como me quedo porque mi mamá me es exactamente como una calaverita. Digo, no, bueno, no una calavera, sino eh, si lo saben, eh, eh, si saben qué es, eh, es una cosita anaranjada Ya no me acuerdo cómo se llama, pero uh, ya sé que voy a saber qué es. Luz, uh, se fue. Sí, ese sí, uh. Okay. delineamos alrededor primero para ir basarnos a lo que vamos a rellenar. Y se nos haga más fácil hacer el relleno Claro. Listo. Y ahí ya tenemos un patrón. ¡O patrón! Uh -huh. Para seguir el relleno. De la manera, de otro lado. Listo chicas, ya coloqué rojo y verdecito. Voy a delinear con delineador negro para marcar el diseño. de muertos o para Halloween, ya ustedes van a decidir, yo no le redondeé hasta el bordo de los ojos para no lastimarle porque pues obvio son niños y ustedes saben que los niños son un poquito más delicaditos, ¿sí? en especial el mío, pero me encantó, ¿aquí te gustó? Oh my goodness, no es sombrero, se quita esa calaverita. Ok chicas, espero les haya gustado esta recreación de Catrincito y... <ríe> y si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse En la parte de abajito donde dice Suscribirse, en el rojas, escuchar la campanita Para que crean que vengamos con nuestro mitote Que YouTube te lo notifique y no te pierdas ningún videito Ni ninguna idea o maquillaje Así que no olvides compartir con la comadre Que si tú crees que le interese todo este mitote que a aquí cada semana Y pues ya tienen su idea Para su cajoncito en casa Y fue todo por el día de hoy, chicas <ríe> Fue todo por el día de hoy, chicas Gracias por todo, besos, bendiciones Y nos vemos el próximo videito